Hola, hola, buenas tardes, aquí soy Marco Contando Unidas Taverna y hoy volvemos con Total War Troya en el DLC Mitos. Este es nuestro capítulo 18, creo, si no me falla la memoria. Y hoy nos vamos a defender del ejército de Clitio. Estamos en Stymphra, una de nuestras regiones, si no me equivoco, más al norte, puede ser. Y hoy, hoy, en el capítulo de hoy, venimos guerreros Vamos a aguantar con lo que se pueda Vamos a tratar de sacar un ejército y de reflotar el reino de Micenas Así que empezamos eh, haciendo un poquito de, de análisis lo de siempre no Nosotros nos vamos a tirar hacia un, hacia un lado en concreto Vamos a hacer focus en uno de los... porque él se va a dividir <coughs> Nosotros vamos a hacer énfasis en uno de esos lados A ver si podemos con los escaramuzadores y con los arqueros Penetrar las armaduras y los escudos y, y limpiar rápidamente uno de los Uno de los ejércitos y luego nos giraremos al otro. Veremos a ver qué tal sale, qué tal sale. Porque no tengo yo muy claro que. O sea, ok, a pesar de ser infantería ligera, no sé cómo estará con esos. Con esos escudos, eh. Eh, que a lo mejor son aporreadores de estos super fuertes. Uh, falta medio ejército. A ver aquí qué hay. Uf, pues me está la cuenta venir para acá porque no sé dónde estará. Probablemente esté escondido aquí en este bosque o incluso en este de aquí. Vale, vamos a llevarnos todo para acá. Perfecto. Entonces. <coughs> Estas dos de milicia por aquí. Vamos a meter esta de lanzas por aquí. Esta otra de lanzas aquí en este lado. Poquito así más la columna. Vale, vamos a meter a estos que aguanten todo. Con el héroe aquí. Perfecto. Y estos tres aquí. Que ya, de línea frontal y que destruyan todo. Eh, a ver. Uy uy, uy, uy, uy, Vale, eso es. Vale, y nuestro héroe aquí. ¡Dios! Vale, pues nos hemos equivocado. Pues nada, a apechugar con lo que tenemos. Uy, aquí peligro, ¿eh? Nos vamos a juntar en un cuello de botella, curioso Vale, ¿podemos disparar? Sí, vale, los sonderos aquí ya Los arqueros Venga, empezamos a abrir fuego Empezamos a abrir fuego Estos vamos a quitarles el modo escaramuza Vale Vale, ok, pues vamos a pasar ya para allá Y vamos a colapsar en ese lado Mm, mm, mm, mm. No, no, a este héroe lo tenemos que desviar hacia este costado Porque si no, nos morimos solos Vale Vale, buen colapso este de aquí ¿Podemos meter el área que afecta a mucha gente? Sí Están atacando a tu héroe. Vale, me gusta Es buen bufo, no ha ido mal <coughs> Vale, estos nosotros los hemos quitado de medio ya Perfecto Vale, vamos a escribillar aquí Héroe contra héroe los escaramuzadores aquí contra el otro héroe, vale Los arcos, venga, aquí Y vosotros aquí, ya Vale, si su héroe cae ganamos muchísimo tiempo, eh Y eso está muy bien para nosotros Es que sus... bueno, no, no, no son tan potentes Vale, vale, vale, vale, vale, ok Vale, vale, vamos a colapsar aquí con unos. Vale, buena carga. Venga, reviéntalo a palos. Vale, vale, perfecto, perfecto. Además, tenemos tiro limpísimo con los escaramuzadores. Uh, maravilloso, vale. Recuperamos con el, con el héroe. Esta gente, a ver cuándo la podemos recuperar también. Vale, vamos a llevarnos las lanzas ya para allá. Estos están a punto de caer, pero van a tardar. Venga, venga, colapsar ahí, colapsar ahí. Los pilláis, los pilláis, son vuestros, ¿vale? Ya era el punto de siempre, ¿no? Esta gente llegará aquí. Aquí el problema que vamos a tener son los dos escaramuzadores. Los dos guardianes de escaramuzadores van a ser un dolor de cabeza. Bueno, cargamos aquí y ya está. Mismo <ríe> Vale, vamos a irnos con estos Tres batallones hacia acá Vamos a ir recuperando el terreno Sí, ok, entrando por esta zona ni tan mal Venga Podemos o no podemos que vamos a ir corriendo hasta el infinito Vale, vamos a llevarnos Ok, con esos cuatro está bien ahí Nos vamos a llevar esto para allá Es que aquí al fin y al cabo Nos queda literalmente correr Los escalonfadores hubieran hecho muchísimo mejor trabajo En la zona norte O sea, abajo Buscando esos Vale, esto nos lo llevamos también Vale, que estos vengan a buscar aquí. Que este venga a buscar aquí. ¿Podemos lanzar piedras? Llegamos. Los arcos la que me importan más. Vale. Bien, bien, ahí hostigando con las ondas. Me gusta. Vale, a esta gente más o menos la vamos a pillar... Vale, esto es buen movimiento. Vale, sí, sí, me gusta. Uy, ¿por qué están parados? No, no, no. Has perdido un punto de victoria. Vale, volvemos. Si se quiere girar, que se gire. De hecho, se va a girar, ok. Vale, pero nosotros ya recuperamos nuestro terreno. Venimos donde tenemos que venir y ya está. Vale, vamos a avanzar con el arco y vamos a empezar a disparar aquí. De hecho, vamos a empezar a disparar aquí. Aquí tenemos estos que nos cerrarán el paso. Me gusta. Hemos perdido una completa de mi... ¡Ah, no! Aquí están mis amigos. Vale, vamos a esperar aquí. Y cuando estos pasen... Porque irán buscando los escaramuzadores. Entramos a reventarlos y ya está. Vale, perfecto. Ahora bien. Uf, estos... Vale, ok, hay que entrar ahí a, a cargar. Vale, esos lanceros nos hacen falta, esos escaramuzadores aquí ya. ¡Uh! Nos han detectado, ¿cómo? Vale. ¡Uf! Y lo oscura. Oh. ¡Buah! ¡Qué va! Aquí vamos a tener un boquete brutal. Han hecho huir a tus guerreros Uf, esto es malísimo Esto es muy malo Uf, se los han ventilado Y no tenemos ha puesto Feo Vale, ok, si huyen que se Que se que huyan no Sin problema, nosotros nos movilizamos y ya está Uf, vale. Venga, a ver si está, un, todos juntos, todos unidos, somos capaces de más o menos aguantar un poco el tirón. Y entrar ahí a muerte. Vale, me gusta. ¡Eh, no! Ah, vale, perdemos la milicia, uff No, sí, sí, continuamos hostigando ahí. Tu va a caer Porque poco vamos a poder hacer Vale, ok, cargamos aquí hmm. Ok, lo metemos ahí y ya está oh, Ha caído solo uno o un par Venga que los tenéis de cara tú otra descarga, vamos, chicos. Nah, no se pudo. No pudo ser. No, porque aún nos queda otra de.. De escaramuzadores. Nah, imposible. Ojo, Aristia, ¿vale? Aquí ya nos ha vencido. Fua. Ok, ya está huye. Vamos aquí, vale, vale, vale, vale. Nada, no, no vamos a poder por. Porque, o sea, porque no podemos, ¿no? Eh, ¿qué hay aquí? ¿Qué está huyendo? Ah, Vale, estaba mirando ahí el minimapa de reojo. Digo, no sé qué está pasando. Y estos no me están atacando, ¿eh? que meses o héroe no es capaz de pasar es un héroe básico y so, ya solo por puntos de victoria en, en, en el asentamiento es capaz de de ganar, bueno, yo que sé se intentó no, no, no, ya está, se acabó sí, es que no hay nada más que nada. No. no hay más que rascar aquí se acabó todo Cómo recuperan salud, tío, me da la sensación de que la peña recupera salud <coughs> Y eso es algo que me da mucha rabia Es como... Ha vale. sin te ha faltado poco, pero las tácticas de enemigo han acabado obligando tu ejército Es que no veíamos el completo, ¿eh? Del ejército, se han quedado ahí <coughs> Enganchados <coughs> Sí, estoy muy mal de la voz, pero... Hay que seguir con el canal, no pasa nada ¡Oh, wow! qué perro! Ah, claro, o sea, salgo yo, que hago la ejecución al enemigo, pero en verdad me han masacrado. Vale. Se ha luchado. Pobre, hemos perdido Stimfa, los que nos quedan. Nada, cuatro ciudades y ya está. Es muy difícil, no, es muy difícil la... La campaña en general, es eso, te viene y te, bueno, te arrollan, te pasan por encima, no sé si he cogido guerras que no tenía que coger, me he metido yo muy arriba pensando que íbamos a tener más apoyo de los, de los aliados contra contra el ejército de Troya, pero, pff, no, ni de milagro, ¿eh? Pua, es que mira esto, tú. Bueno, en verdad no está tan mal, ¿eh? Este es buen ejército. Además tenemos los jabalineros, tenemos un héroe al 2 de garrote, comandante con escudo. Esta en verdad se debería poder pelear. Si puedo ser, si soy capaz de mandar las espadas y los garrotes a enganchar a los honderos, el resto lo tendría que aguantar bien. Los garrotes y, y esta de escaramuzadores deberían hacer la faena. Además, nosotros tenemos dos héroes y ellos solo uno. Vale. Pues vamos a defendernos. Es eso. Van a ser capítulos. Si, si conseguimos que la campaña no se muera. Van a ser capítulos de resistir. Hacer muchas bajas. Resistir. Hacer muchas bajas. Y tratar de mermar sus ejércitos lo máximo posible. Para cocinar un ejército. Reclutar un ejército. En Micenas. Y a partir de ahí. Porque si no es imposible. Vale. Ok. Repetemos, misma estrategia mm, Vale, vamos a ir a por su contingente Más fuerte, que así que luego si tenemos que Venir a por esto y estamos bien de fuerzas <coughs> Lo podemos aguantar bien Vale, ah, ok, espérate Vale, mejor Vamos a poner Los garrotes aquí nos gusta El héroe comandante uh, uh, uh. Vamos a poner el comandante aquí con el garrote Porque si nos da más velocidad Podemos hacer la carga más cómodamente Vale, este que es el defensor Lo vamos a meter aquí Y vamos a hacer esto un poquito más ancho Y vamos a cerrar esto Vale, ok Además, vamos a meter a estos Vale, vamos a meter a estos dos aquí Un poquito más anchos con este héroe Y aquí todo el grueso de proyectiles Vale, misma estrategia que antes, ¿vale? O sea, no ha salido mal Vale, grupo 2 aquí Grupo 3 aquí Nos vamos moviendo Grupo 1 salimos Grupo 4 salimos también Venga, si tenemos rango, disparamos y ya está, disparamos y disparamos. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uh, va a venir, eh. A ver, quitamos la escaramuza Eh, vosotros quitamos la escaramuza, tú <coughs> Vale Vale, vale, vale, vale, vale O sea, necesito poder para poder meter esto Vale, maravilloso, maravilloso, maravilloso Qué buen colapso aquí con las espadas Vale Vale, tú aquí Vale, voy a entrar aquí Y me acerco para meter el bufo. Oh, perfecto, vale Vale, desvío los garrotes para allá Vale, voy a acabar con eso Voy a meter los honderos a disparar aquí Vale, vale, vale, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Están bien atacando muy bien. a Vale. Vosotros aquí, los calabanzadores aquí en este lado. Vale, esto ya sabemos que hoy va a estar. Vale, me gusta. Sí, los, los de espada deberían ser capaces de alcanzar aquello. Vale, estos se retiran ya, seguro. Muy bien. Vale. Vale, vale, vale, vale. Vale Venga, lo pillas Es todo tuyo, es todo tuyo, es todo tuyo Buah, y no me tira la armadura de cesto, tú Podría haber sido muchísimo más sencillo de masacrar se esto. Al héroe enemigo. Vale, hostigamos aquí ya, hostigamos aquí ya Vale, vale, vale. Uh, cómo baja la moral. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Vale, vosotros, venga, aquí, a recoger el resto. Vale, y aquí ya más o menos voy a tener un grupo. Bastante bien formado para para continuar con, con nuestra defensa. Ojo, ¿ha llegado bien? Sí, le están partiendo la, la madre. Vale. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, estos voy, voy, voy, voy, voy, aquí. voy, voy, voy, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara, de cara. El enemigo está capturando tu punto de victoria. Vale, era algo que sabíamos. Ok, colapsamos aquí. Perfecto. Con los, dos, con los dos héroes debemos reventar esto bastante fácil. Vale, muy bien estos garrotes aquí colapsando. Vamos a pillar a la gente esta por detrás. Las unidades de rango están disparando tienen que disparar. Me gusta. Me gusta. Dos, eh, los honderos disparando de cara. Tú, cómo se nota, ¿eh? eh ¿A qué disparáis, eh, chicos? <risa> vale, pues, por a cuerpo. Ahí, ahí. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ok, pues continuamos por ahí. ¿Dónde está? Uf. Vale, voy a llevarme los dos héroes para allá. Con los escaramuzadores. Perfecto. Vale, o sea, todo el grupo 4 ya para acá. Aquí que me tal van las espadas. Vale, las espadas me las voy a traer de nuevo. <coughs> que vayan a perseguir a esto. Vale. Y esto aquí quién acabo con todo. Pues venga, vamos para adelante. Venga, venga, venga, venga, venga, ese rango ahí Vale, deberían caer rapidito Vale, aún no nos han conquistado el punto de victoria Vale, me gusta Bueno, esta gente ya se marcha, vale Vamos a ir acercando a nuestras tropas y ya está Vale, sí, estos están viniendo, perfecto Vale, los héroes A donde tenemos... A, a lo importante. Vale, ok, vamos a llegar por aquí. Me gusta. Me, mejor que pegar la vuelta por aquí... Has perdido un punto de victoria. Sí, porque llego más o menos con el terreno elevado. Sí, sí, sí, me gusta. Es más favorable esta zona, creo yo. Esta gente está reventadísima de correr. Vale. Uf, y no tengo el buffo de carrera. Vale. No van a querer pegarse. Van a apoyar allí. Ah, vale. Nos da igual, nos da igual, nos da igual, nos da igual. Nosotros vamos a acudir donde tenemos que acudir y ya está. Nos encargamos de estos honderos y a volar. Y uff, ¿qué han hecho ahí? Hay una ida y vuelta así un poco rara. Este colapso va a estar muy raro. No sé qué va a pasar aquí. Dios, ¿ya no están disparando con las ondas? No tenemos aún el movimiento, no. Vale, ok, nos centramos en el pelotón gordo. Vale, buscamos aquí. Oh, los arqueros me los dejé allí. Vale, velocidad, un poquito. Vale. Epa, la bendición de Festo Vale, ¿y aquí qué tal vamos? Nada, nos masacran en un lado y en otro no Vale, pero bueno, hemos recuperado esto más o menos Venga Vale, opa, victoria, maravilloso Maravilloso Vale, hemos conseguido reventar uno de esos ejércitos Me gusta, esto me gusta eh, quitamos el cuerpo, por que disparen, ¿no? Mejor ¿El arco llega a disparar? Bueno, no tardará mucho en empezar a disparar Vale, y aquí en este lado Vale, ellos están huyendo y les vamos a causar Muchas bajas Vale, me gusta Vale, Uh, podemos activar la aristia, mejor Que así se va curando mientras <ríe> Vale, vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto, perfecto Esto me gusta mucho Vale, bueno, resistimos. Como disparan por encima de estas piedras, tú. Vale, vale, vale, vale, vale. Hemos resistido, me gusta. Vamos a finalizar batalla ya porque no hay tampoco mucho más que rascar. Las bajas que se hagan, que se tengan. 122 pérdidas, eh. Y ellos 400. O sea, ha funcionado muy bien. Nos hemos podido cerrar. Hemos chocado contra lo que teníamos que chocar, etc. Ay, dale con el martillo, rey Todo ahí Vamos Vale, reabastecimiento de unidades 0% Más uno de motivación Moral Vale, vamos a coger tesoro y, y bronce Porque nos va a hacer falta Fuah si hay gente aquí, tío Vale Es eso, no tenemos... Es imposible, tienen un montón de ejércitos... Eh... Pff, estamos literalmente sitiados en todos lados. Le elegí a minoa nueva... eh, Venga, speedrun, un poquito. No sos... No. No, no. que único. Los Dionisios. Fuimos en guerra, ¿eh? Un tiempo. Venga, va. Te lo compro. Cambio de nivel administrativo de 2 a 1. Bronce real, ¿vale? Tu no se ha movilizado contra un asentamiento. 300 Nivel de curto perdido. Efesto. Dios. ¿Qué no ha pasado? No mío. Vale. Tirinto, ¿qué puedo hacer en Tirinto? Vale. No, un... este no me se va a quitar. Mm. En Tebas no vamos a sacar nada Eso está más que claro La cosa es, ¿qué vamos a hacer aquí? Es que a lo mejor deberíamos tratar de hacer asesinatos Pero como que está difícil Ah, bueno, ¿no? el porcentaje de herido es alto, ¿eh? 53 y en este era ¿Cuántos? 59 Venga casi un 60% Venga Oye Ahí es como Así es como hay que ir A piñón Ah bueno Este tenía Belvenero oriental mejorado Tratar de incapacitar a Personajes enemigos Oh Este es buenísimo me gusta mucho. Pero, por ejemplo, aquí perdemos el, el veneno. Ah, Claro, y al haber cogido aquí veneno... Ok. Vale, pues vamos a meter aquí veneno de nuevo para ir lidiando contra los ejércitos. Y esta mujer, que es nivel 1... Vamos a bajar aquí la moral de esta gente. Arenga de espanto. Porque tratar de hacer aquí una incapacitación... no. Vale, vamos a hacer haringa de Spartan sobre este ejército que es el más numeroso. Fracaso, cosas que pasan. Y a, y a ver qué tal aquí. 41%. No. Y aquí. 68. 68. Vale, vamos a tirar contra los ejércitos de París. Éxito crítico. Wow. Vale. Vale, vale, vale, vale. Ah, no, y es que estos son todos los de... Favores de dioses. Vale. Ok, vale, pues vamos a guardar estos puntos de esta sacerdotisa. Sí, vamos a guardar esos puntos de la sacerdotisa. Vale, esta es la velocidad de Hermes. Mucha velocidad de Hermes. Baluarte, no. Crecimiento, provincia, puntos de salud, felicidad... No es de guerra, pero la voy a coger. No, es que podemos hacer, podemos hacer que, que o sea, ahorrarnos esto y luego meter aquí veteran en instrucción. Vale, eh, podemos reclutar aquí un héroe. Hay un agente, no, un héroe anfimaco di león ¿Dónde están los nuestros muertos agamenón Epeo. vale aún le quedan turnos para salir creo que vamos a reclutar aquí anfimaco 1200 tenemos 13.000 vale vamos a reclutarlo aquí guarnición a de gracias Exploradores centauros... Caballería media... Carga buena con escudo... Vale... Caballería pesada... Carga excelente... Defensa deficiente... Vale... Pues creo que vamos a poner este... Exploradores centauros para cargar contra... Unidades de proyectil... Vale... Vamos a coger un par... Y luego vamos a meterle línea a muerte y ya está. 5.765 de armadura. Este es mejor en todos los aspectos. Con garrote es mejor. Vale, vamos a quedarnos con el garrote con escudo. Perfecto. Y aquí, es que del reclutamiento legendario de las unidades especiales que vamos a sacar el grifo por probar, lo que pasa es que son 93 de oro, que no sé si tenemos, sí que tenemos, 2.000, pff, yo qué sé, es la defensa de micenas. Vale la pena. Vale. Vale, ok, ¿qué decretos vamos a investigar? Mm, mm, mm, mm. Reposición de bajas de todos los ejércitos, dos turnos. Coste de reclutamiento de la pesada, coste de reclutamiento de la infantería media. Es que este el problema es que son ocho turnos. Vale, vamos a tirar por reclutas reales. Vale, perfecto. Con este ejército llegamos a combatir algo. Este ejército no tiene héroe. Mm. Vale, a ver, nos organizamos. Lo primero de todo, deidades, voluntad divina. Zeus, Ares, Apolo, Hefesto. Una plegaria, Hefesto. No, Hecatombe. Hefesto más 90. Sí queremos Hefesto más 90, una Hecatombe. Es que Hefesto nos viene súper bien por el hecho de que tenemos el... Construcción, ingresos de oro, ingresos de bronce. Ah, no. Y Zeus. Ataque del garrote. ¿Y, y, uh, y Ares? Capacidad de reclutamiento local. Moral a las unidades con hacha y espada. Eh, vale, vamos a. Sí, vamos a dedicarnos a Ares. Básicamente por la capacidad de reclutamiento local, que esto nos entrará en vigor en el siguiente turno, si no me equivoco. Ah, no, nos entra... ¡Uh, lo tenemos ya en vigor! ¡Maravilloso! Vale, lo necesitamos. Vale, un poquito más de garrote. Vamos a entrar... A... ¿Qué diría yo? Pues creo que sí, ¿eh? Es que este ejército de 5, con este... No sé si somos capaces de vencerlo. B básicamente por la potencia que tiene de cuerpo a cuerpo. Vale, vamos a entrar aquí. Bueno, vamos a entrar aquí. Nosotros estamos. Full, y ellos acaban de huir de una batalla. Vale, perfecto. Pues lo vamos a aparcar por aquí. 30 minutitos, más o menos, de capítulo. Nos hemos podido defender en una primera instancia. No muy bien. En una segunda hemos conseguido vencer en nuestra defensa. Así que ahora, gracias a Zeus. Y a Ares. Vamos a ir a por ellos. Vamos a ver qué tal nos viene ese cambio de dios. Y nada. Espero que os esté gustando. Que os quedéis hasta el final de esta campaña. Que la vamos a disfrutar defendiéndonos como gato panza arriba. Y ahora lo de siempre. siguiéndonos en Twitter a los dos. Tanto a Kirby como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También. siguiéndonos en Twitch. Que hacemos cositas de vez en cuando. Y siempre está bien tenerlos localizados.